muy buenas a todos amigos de youtube hoy les voy a mostrar cómo hacer que un recordatorio se haga múltiples veces dos veces horas diferentes el mismo recordatorio en nuestra aplicación de Alesa para que se escuche en tus asistentes de Alesa lo primero que vamos a hacer es ir a nuestra aplicación luego que estamos en nuestra aplicación le vamos a dar a la opción more y vamos a buscar donde dice recordatorios luego que nos sale esta función nos hace una breve información de la cosa que podemos hacer pero si hacemos clic arriba eh, le explicaré rápidamente lo que hace aquí pondré el nombre esto es lo que el asistente reproducirá dice por tiempo o por Localización, si llego a una localización X, el asistente hará una función específica. Y aquí es donde se anunciará. ¿En qué eco se anunciará? ¿Qué eco hará esa función? El día que quiero que eso se, se anuncie. Y aquí donde dice repeat, que se repita, aquí es la función nueva. Aquí es múltiples veces en el día, diario, semanal mensual, anual y personalizado pero le vamos a dar a esta nueva función que es múltiples veces para que se escuche en nuestro asistente vamos a ponerlo a las 2 y, 10 y 18 no, 19 para que no choque con la hora entonces ¿A qué otra hora queremos que eso se repita? Queremos que eso se repita a las 4 de la tarde o a las 4 de la mañana, dependiendo. Tienen que tener en cuenta estas funciones. Le damos a DON, entonces vemos las veces que se va a repetir y va a recordar a, mí, a mi usuario. Es importante saber eso. Entonces, para finalizar esta función, le vamos a dar a guardar. y nuestro asistente a las 2 y 19 va a recordar el recordatorio llamado youtube vamos a ver para que escuchen solamente pondré un solo recordatorio como ejemplo no el de las 4 sino el de las 2 y 19 y de esta manera pueden hacer otro recordatorio y hacer múltiples recordatorios eh, si hacen 5, ya saben que tienen 10 eh, cosas que van a recordar las diferentes horas. Pero vamos a esperar este recordatorio de las 2 y 19. Como pueden escuchar... Esto es un recordatorio YouTube. Esto es un recordatorio YouTube. Entonces, como pueden ver... Ya nuestro recordatorio, alesa lo informó a la primera hora. Faltaría las de, al de las cuatro, pero no vamos a escucharlo, así que como ejemplo solo hice uno. Cualquier duda o comentario me lo dejan debajo del video. Muchísimas gracias.